No, así que, ay, cállate, puto porque tienes cara de perra? Ay, carajo, qué ordinaria es esta vez Así que la mierda Ah, chupa el culo, vengan chicos, hola, ¿cómo les va? Jódete, Flower, porque tú siempre insultas a todos, aunque tú eres una hija de perra? Ay, señor Bueno, como sea Flower siempre insulta a todos, Y tú lo has dicho Sí, Flower siempre insulta a cualquier persona por cualquier estupidez Oh, mierda, yo me imagino eso yo que siempre me insulta a mí, o oh, no sé, carajo, siempre os insulta a todos, sí, siempre os insulta, Ah, bueno, no me importa, carajo, el pico como sea, hijos de puta. Para acompañarme en este viaje Farby. Bueno, de nada, somos amigos después de todo. Sí, somos amigos, sí, somos amigos. Oh, yo sí, demasiados amigos, sí. Esta es la mera verga. Oh, mierda, sí. Un rico bañito de lava. Oh, mierda, yo me puedo morir en la lava. Me vale verga, yo soy inmortal. Mierda, concha, tu muere. Oh, mierda, ya se murió. Le fui. Le fui siempre su We are free of them now, but we look on. To the moment that we see the next slice of cake, a step closer to the price brought on by cake and steak. Oh, mierda, un gancho gigante! Oh, mierda. Ay, carajo. Solamente falta el Filipe y se murió. Oh, mierda. Que se le den a este perro de mierda. Bueno, sin insultar. El más se Recorder Center con... Ya la mierda. No sé si sigo yo o se me va. Ok, como se... Ay, carajo, toma el plata. Bueno, ya. Dame la plata y revivo en tres días. ¿Qué bueno, tres días? Por eso se va a acabar la serie. Bueno, en el... bueno se va a acabar en tres días. ¿En serio sabéis la fecha? Sí, pues. Eh, el domingo se va a acabar la serie. Mierda, se va a acabar el domingo. Sí, se va a acabar el domingo. ¿eh? Oh, mierda, así que la joden, en serio. Oh, carajos, no me jodan. Eso es una mamada. Bueno, ya, era broma. Hoy quizás se acabe la serie. Probablemente se, se acabe. Bueno, como sea. Sí, se va a acabar. una Carajo, dejemos de hablar de este tema. Vale, mierda, así que... Oh, mierda, esto se va a demorar ocho días. Oiga chicos, quieren una broma? Pues podemos uh, hacer el Gore center, matamos a alguien dancer y después se va a morir a cada rato. ¡Las es... br bromas, las mejores bromas, bromas, todas ¡Ay, oh, mierda! ¡Por eso el culo! Yo me, yo me porque... a... ¡Lo me... no no voy, voy a render! ¡Porque voy a render! ¡Lo voy a render! ¡Lo No, a render! ¡Lo Venga, ahora estamos con el que gaste. Ya hemos parado como 4 oh, minutos para que se cargue esa wea. Oh, mierda. Como sea. Ay, vale, verga, chupa, chula. Hoy, oh, como sea. Ay, vale, verga. Bueno, como sea, tú siempre insultas a todos. Así que eso lo mereces, chupa, Chupate esta. Oh, mierda, ya me insultaron. Si, seguí, ahí, weón. Ay, yo, qué miedo, weón. Oh, conchutumare. Oh, mierda, así que la mamere. Yo perros, corran. ¡Ay, mierda! ¿Por qué se ve? ¡Un culo! ¿Se siente un culo y se ve? ¡Ay, cómo se vale, la verga! ¡Oigan, chicos! ¡Tengo que vamos a salir de aquí! ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, mierda! ¡Están muertos! ¡Sí, están muertos todos! ¡Cochas maras! ¡Cochas maras! ¡Cochas maras! ¡Cochas maras! ¡Cochas maras! ¡Cochas maras! ¡Cochas maras! ¡Cochas maras! ¡Cochas maras! ¡Oh, mierda! ¡Li vamos a ¡Suelta ¡Solte como la puta madre! ¡Ah, va, va! ¡Va! ¿Qué? Entonces, ¿es el sacrificio a la mierda, joder, te a la mierda. No, tate, vas. Bueno, igual lo reventé, así que es un hijo de puta. Así que adiós. Um. Ok, y ahora qué hacemos. Oh, bueno, no creo que. Bueno, David, si tú, eres un Dios, pues espera un momento. David, Después Bueno, como sea, ya empezó esta mamada. Así que hoy día vamos a tener muchos. Eh, hablabas de David Ah, bueno, como sea Este pendejo no Se cae la mierda Carajo, deja de hablar de un puto Este hueón Me rompe las pelotas Como sea, igual Tomen este pastel y quédense con la jeta Por la buena Estos hueones nunca se caen David Burbujas se ha ganado Toma bueno. Ahora han votado 72 Ay, como sea lo que dice ahí. es also. Ahí te has tu Now it ahora viene Flower y Leafy. Seriously? Leafy, te has ganado el pastel. Y Flower se ha ido. Y ahora Flower ha sido la eliminada otra vez. no way. ¡Mierda! Si sí, ya fuiste eliminada dos veces. Entonces ¡Oh, mierda! Creo que fue una suerte sí Flower se ha ido a la mierda. Puesto la primera y la última ser eliminada Así que Flow era elimina. eliminada Vete a la mierda uh. Es eliminado por no sé cuánto eh. mm. Lucky. Es eliminado por 30 y algo Punto Uy, es eliminado por 53 puntos una así. Bien, ah, yo tengo una pastillita, pero eso no cuenta como eliminación. Eso es trampa. ¡Oh no! ¡El Richard! ¡Vos venís conmigo, hijo de puta! <risa> Ni, es eliminado por... ¡Ah, qué mierda! Ya se fue el Nide porque es un puto maricón. ¡Se llama. <risa> yo otro! Uy. Ahora, el eliminado es Golfal. ¡Sí, hoy oh, a ¡Oh, sí, nos mamamos! ¡Qué miedo me pueden eliminar! Yo sé que 7.43, una hueá, pero 0.000, por sea... Ahora, el eliminado es Coiny. Coini. igual. ha sido el eliminado. Así que vale verga, chúpame el culo. Con 47 votos. ¡Oh, conchito, vale! ¡Solo la lo pierdo! ¡Oh, mierda, match vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve! ¡No lo sé! ¡Este mamón siempre nos elimina! ¡Es el baje! ¡Córreme tres puertas aquí! ¡Corre! Ahora, el eliminado es Eraser. Ahora, el eliminado es Pen. Ahora, el eliminado es Blocky porque es entonces lo voy a decir, que son graciosos Así que va toda la mierda. ¡Ey! mis manos sí son graciosas! ¡Ya fue eliminado una vez! Ahora, David no es eliminado. lo es. ¿vale? ¿Sí? Pencil es eliminado otra vez. No, mentiras. Ya no lo eliminó. ¿Qué? ¡Eres una manita, hijo de Eliminado ahora es David. Ice. Es que eres eliminado por demasiados otros. Oh, no, que Barroquio! ¡El eliminado. Shoo. Y ahora Esponjía ha sido eliminado otra vez. Así que me la mierda temprano. De ¿Qué? ¿Cómo puedes eliminar a él? Aunque sea una nueva, vas a eliminar. ¿eh? ¡Acaso aquí es un personaje! ¿Hah? ¡Concha, mi madre de culo! los eliminados así que votan para ganar la Dream Island I forgot to get así que chicos ya saben ¿Oh? si sí, va a ser la última competencia del día entonces solamente queda esta si sí, uno de nosotros se gana la Dream Island si sí. Oh, mierda, sí. El episodio 25 es el final. ¡Oh, mierda, por fin! Sí, oh, mierda. todos se madre empezó el primer episodio. Sí, ya empezó el primer episodio. Se queda mierda. ¡Oh, mierda, desmadres! ¿Cómo se desmadre de mi culo? Así que se ha terminado el episodio. Espero que les haya gustado y más mierda. ¡Oh, y mierda, carajo, el pico No se conforman. Oh, pero es que todos tenemos un recorso entero, ¿Así que está bien? Oh, una mamada, sí. No sé si a acabar la mamada. Oh, carajo. No suena bien, pero bueno. Así que solamente ¡Ah! así que nos sucedamos sé si todos.